Buongiorno cari amigos, da Pablo El giorno de hoy Voy a far el, mis primas 100 piegamenti Vamos a farlo en el menor tiempo posible Pero pues no te preocupares Cuesta 100 piegamenti y vamos a farla Un poco corta, corta, corta, corta, corta Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo voy a usar el Muy gilet, mi gilet Toda casa puede farlo sin, sin saniente A cuerpo libre. Yo simplemente le voy a yungir un peso Para que se sienta más el brazo, para el brazo se divente más più... ah, grosso. <risas> ok, vamos a iniciar, vamos a moverlo un poquito, un poquito los brazos Cosí, guarda, he rubinado el, el, el pantaloncino con el gilet pero va bien, va bien, ¿qué podemos hacer? ok, el horno de hoy lo importante es que tú, tú te motives conmigo y andamos fino a la fin ok, voy a iniciar metiéndome mi gilet, mi gilet que pesa 12 kg no 12 no pesa 15 si tú no hay un gilet o un giboto no te preocupes puedes prender una un zaino una maletina una maleta un morral en español lo importante es hacer el acento 100, 100 pegamentos ok perfecto me a mi me a mi, mi mi gilet ok vamos a meterlo por dietro perfecto ¡perfecto! <risa> ¡debro un guerriero! ¡no un guerriero! ¡tú ser un guerriero! ok, vamos a iniciar nuestros 300 piegamentos. prepárate tú te desfiles, desfiles, vamos a hacer lo, lo que lo que rusheamos. vamos a procurar a hacer al menos 50 pero corta 3, 2, 1 inicio abro a la estrecha posición los brazos a la estrecha posición de la espalda ok, corta, corto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,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 5, 6, 7, 8. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, 50, 50, 50, 50 ah, ah, Altre 50. ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, 25. ah, ah, ah, ah, ah, 25 ah, ah, en este laboro de, de pegamento, trabajamos las brazas, trabajamos aunque, aunque la espalda, aunque el pecho. Un ejercicio eficaz que tú lo puedes hacer prima de hacer la ducha, después de la ducha. ¿Ok? Como un rescaldamiento de tu propio ejercicio. Si tú, ancora, no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. ¿Ok?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 3, 4, 5 60, oh. ah, ah, ah, ah. se ¿no? Aunque son cortas 60 se Y yo con este gilet Con este giloto Ancora 60 se de hay un hecho 75 ¿Cuánto nos mancano? Otro 25 ah, eh, eh. Te recuerdo Tú no competes con me. Tú compites con tú mismo Tú puedes hacer el 100 De 10 en 10 20 en 20, siempre corta, corta. Pivo avanti, vamos a farla completa. Tra, tra, tra, Tú te completa. Yo creo que cuesta este gilet, con este se siente. Ok, perfecto, perfecto. Prende un gocho de agua. Que no manque la, la hidratación. Rico, rico, saporito, me gusta, me gusta, me gusta. Ok, ok, raga, casi sentirá un poco la fatiga. No lo sé so si yo arribo a las 25, pero proviamos. Todo este esfuerzo vendrá pagado Ok, 3, 2, 1, vía, vía, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah! 60 Mancano 15 1, 2, 3, 4, 5 No molare más Mancano 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yes. Ah, ja, ja. Habíamos reuchito Habíamos reuchito. Nos dio un poco de fatiga Un poco de fatiga Estamos un poco fatigados El brazo, el pecho Pero habíamos rayunto Nuestro objetivo Si tú voy Reyungere un objetivo Debe ser mantenerte Meterle fuerza, voluntad No preocuparte Que las condiciones sean siempre perfectas que fa sole fa sole que fa caldo fa troppo caldo que piove piove si tú esperas que las condiciones sean perfectas mai farai niente gracias a tutti por seguir con este entrenamiento. con estas 100 piegamente te saludo lájame tu un comento de cuore, pablo